La charla de Juan Piernas, de la Universidad de Murcia y nos va a hablar de, de almacenamiento, mejorado en discos en cuanto a velocidad y, y seguridad. Y seguro que os gustará la charla. Eh, esto conmigo. Eh. Que... Bueno, pues muy buenos días a todos. Eh, a ver, antes de empezar lo que es la, la exposición como tal. ...me gustaría plantearos algunas cuestiones y hacer algunas observaciones, ¿no? La primera sería eh, preguntaros, cuando hablamos de un disco duro... ...¿qué es lo que esperamos obtener de un disco duro? ¿O qué es lo que nos gustaría o cómo nos gustaría que funcionara un disco duro? Quizás a la mayoría de nosotros se nos ocurra, bueno, pues que nos gustaría... ...que un disco duro fuera mucho más rápido de lo que es. Al fin y al cabo, cuando utilizamos mucho el disco duro, pues nos damos cuenta y con razón de que un disco duro es uno de los elementos más lentos de un ordenador o sea, para el ser humano puede ser muy rápido pero en el conjunto del ordenador es uno de los elementos más lentos entonces, eh, bueno, querríamos que, que fuera mucho más rápido de lo que realmente es pero os podría hacer otra pregunta, y es ¿qué pasaría si ahora mismo, en este mismo momento, se os rompiera el disco duro? para algunos de vosotros quizás no sería ningún problema pero para otros podría ser un gran desastre en el sentido no solo de pérdida de datos, sino también del tiempo que tendría que invertir para volver a recuperar todo el sistema. Instalar todos los programas que tiene instalados, configurarlo todo, etc. Con lo cual la seguridad, que algunas veces para nosotros no, no pensamos mucho en ella, también es bastante importante. Lo ideal, como no, sería conseguir las dos cosas a la vez. Es decir, que el disco duro fuera mucho más rápido de lo que es el almacenamiento en disco, podríamos decir fuera mucho más rápido de lo que es y también que fuera mucho más seguro más seguro en el sentido de que si el disco duro se rompe, no pase absolutamente nada tengamos todos los datos disponibles y el sistema siga funcionando claro todo esto, conseguir una mayor velocidad conseguir una mayor seguridad depende del disco duro que tengamos tenemos que gastarnos mucho dinero para conseguir velocidad y seguridad? Pues la respuesta es que no. Y todo y es que no porque eh, para conseguir esas dos cosas podemos hacer uso del software y como veremos el software en este caso va a ser fundamental para conseguir tanto un incremento de la velocidad como un incremento de la seguridad. Bueno, pues eh, después de hechas esas primeras observaciones simplemente comentaros que con la charla vamos a ver primero un poco eh, a nivel hardware cómo es un disco de manera muy superficial también veremos a nivel software, a nivel del sistema operativo cuáles son las capas más importantes y después analizaremos algunas de esas capas como son los sistemas de ficheros los planificadores de disco o planificadores de entrada-salida y después eh, algunas ideas o algunos consejos entre comillas de cómo podemos organizar la información si tenemos un disco duro o cómo podemos organizarla si tenemos más de un disco duro de acuerdo bueno, pues empezando por, por el primer punto, la estructura de un disco viene a ser más o menos esta. Es decir, como veis, pues un disco está formado por un conjunto de platos magnéticos donde se guarda la información. Todos esos platos magnéticos están unidos al mismo eje, con lo cual todos giran a la misma velocidad. Estas serían las famosas revoluciones por minuto de los discos duros. Y como vemos, la información se lee y se escribe en esas pistas mediante una serie de cabezas, eh, de lectura y escritura, las cuales también están todas a unida, unidas eh, a un mismo brazo, con lo cual todas se, eh, se mueven a la vez. Como podemos ver, bueno, cuando las cabezas están en una determinada posición, pues son capaces de leer una pista de cada uno de los discos, a todas esas pistas esa es a lo que se le llama cilindro, y bueno, luego dentro de la pista pues tenemos eh, sectores que habitualmente son de 512 bytes, donde se lee y se escribe la información. Eh, una cosa que quiero que, que veáis es que, eh, que un, un disco duro es fundamentalmente un dispositivo mecánico a diferencia de la memoria RAM principal del ordenador, que es un dispositivo electrónico pues un disco duro es un dispositivo mecánico y eso eh, implica bastantes problemas De hecho, eh, es una de las causas por las que el disco duro es tan lento Como podéis ver, si pensáis un poquillo, veréis que para poder leer o escribir cualquier información en uno de los bloques, en uno de los sectores, pues hay que mover las cabezas para que se coloquen en el cilindro adecuado y hay que esperar a que los discos giren para que el sector o <coughs> escribir llegue a las cabezas y se pueda hacer la operación. ¿De acuerdo? Esos dos tiempos, el mover las cabezas y el esperar a que el disco gire, eh, son tiempos de milisegundos, que como ya os digo, para nosotros pueden ser tiempos muy rápidos, pero en, en la escala temporal del ordenador. Es una eternidad, ¿de acuerdo? Sobre todo si lo comparamos con la velocidad del procesador. Bueno, esta figura eh, realmente eh, los discos duros no son así exactamente. Es decir, un disco duro no tiene 16 cabezas, como algunas veces desde un punto de vista lógico parece, sino que un disco duro es el tener cuatro cabezas, es decir, dos platos magnéticos, tres platos magnéticos como mucho. Y otro aspecto importante, como veremos ahora después, es que en, no todas las pistas tienen el mismo número de sectores Obviamente las pistas externas son más largas Y almacenan un mayor número de sectores que las pistas internas Que son en, en distancia longitudinal bastante más cortas Veremos que eso también tiene su importancia Bueno, este sería el hardware de nuestro enemigo, por así decirlo Y luego tenemos el software ¿vale? En el caso del software pues podemos ver que hay distintas capas en la capa más alta tenemos nuestros programas, las aplicaciones de usuario, y como vemos, las aplicaciones de usuario no acceden directamente a la capa más baja, que es el hardware, que es el disco duro, sino que las aplicaciones de usuario acceden al disco duro a través de generalmente un sistema de ficheros. Otras veces, en el caso de que estemos la aplicación utilice eh, memoria virtual, es decir, eh, partición de intercambio, partición de swap, ¿vale? Pues también a través del de mecanismo de memoria virtual se puede acceder a lo que es el disco. Pero bueno, centrándonos en lo que es solo sistema de ficheros, esta figura refleja, eh, por un lado, la parte derecha, suponiendo que tenemos un solo disco. Entonces, como vemos, cuando una aplicación de usuario quiere acceder a disco, es decir, leemos o escribimos un fichero, básicamente, vemos que las peticiones llegan al sistema de ficheros, del sistema de ficheros pasan al planificador de disco y finalmente llegan al disco. ¿vale? Esto es si tenemos un solo disco. En la parte de la izquierda estamos suponiendo que tenemos varios discos. Entonces, si tenemos varios discos, tenemos también el sistema de ficheros, una capa software que construye discos virtuales, es decir, nos eh, puede hacer creernos que varios discos se comportan como un solo disco, serían los niveles RAID que comentaremos al final, y eh, después de esa capa, pues las peticiones siempre pasan también por el planificador de disco, planificador de entrada y salida y finalmente llegan a disco Con lo cual, como podéis ver, el rendimiento final no depende solo del disco duro, depende también del sistema de ficheros que utilicemos, del planificador de entrada y salida que utilicemos y luego de qué forma construimos discos virtuales. ¿vale? Entonces vamos a comentar algunas cosillas de esas distintas capas. Bueno, pues empezando por los sistemas de ficheros, ¿Qué es un sistema de ficheros? Pues un sistema de ficheros es simplemente una estructura software, es decir, es únicamente un conjunto de estructuras de datos y una serie de algoritmos que manejan esas estructuras de datos. Los sistemas de ficheros actuales no conocen nada, eh, no, o sea, no tienen conocimiento de las características hardware del disco duro. Un sistema de ficheros no sabe si el disco duro tiene más o menos cabezas No sabe si tiene más o menos cilindros No sabe si es más, bueno, si es más grande o más pequeño, si sí lo sabe por saber el sistema de ficheros como es Pero no conoce lo que se llama la geometría del disco Es decir, número de cabezas, número de cilindros y número de sectores por pista ¿Vale? Para el sistema de ficheros el disco duro es simplemente un array de bloques Desde el bloque 0 hasta un bloque n-1 ¿De acuerdo? Eh, no voy a explicar cuál sería la estructura de cada sistema de ficheros Porque eso nos llevaría muchísimo tiempo Pero simplemente para que tengáis una idea Pues ahí tenéis cuál sería la estructura de X Que básicamente la de X3 es muy parecida ¿vale? En este caso, bueno, yo os voy a hablar de sistemas de ficheros de, de Linux Otros sistemas de ficheros pues, tendrían otra estructura Entonces como veis X2 lo único que hace es el dispositivo de almacenamiento, que ya digo, lo ve como un conjunto de bloques, pues eh, lo que hace es reservar el primer bloque para el sector de arranque y el resto de bloques los agrupa formando grupos de bloques, todos del mismo tamaño, ¿vale? En la parte de abajo tenéis cómo sería la estructura de uno de esos grupos, veis que... No siempre ocurre así, pero muchas veces el grupo contiene un, una copia del superbloque, una copia de los descriptores de fichero, y luego contiene mapas de bit que dicen qué bloques de datos hay libres, o sea, qué bloques dentro del grupo están ocupados y, y qué bloques están libres, un mapa de bit de nodos sí que dice qué nodos sí están ocupados y qué nodos sí están libres, y luego tenemos los nodos sí como tales, y luego los bloques de datos. Que los bloques de datos son los que almacena, pues eh, los datos de nuestros documentos, eh, programas ejecutables, directorios, etc. Bueno, principalmente hay dos tipos de sistemas de ficheros. Tenemos por un lado los transaccionales y por otro lado los no transaccionales. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre unos y otros? Pues la diferencia fundamental es cuánto tiempo se tarda en recuperar la consistencia tras una caída. Es decir, si el ordenador se cae por un corte de luz o por un fallo hardware o software y hay que reiniciarlo, pues eh, los sistemas de ficheros pueden haber quedado en lo que se dice en un estado inconsistente. Entonces, hay que recuperar, hay que comprobar que todo está correctamente. Entonces, como veremos, los no transaccionales, in, en los no transaccionales eh, tenemos que analizar todo el disco duro y los transaccionales eh, no hay que analizar todo el disco duro y por tanto la recuperación será muy rápido. bueno aquí os voy a responder a una de las preguntas que a lo mejor alguno de nosotros nos hacemos y es, en Linux tenemos un montón de sistemas de ficheros ya veremos, X2 es uno transaccional y todos los demás o casi todos los demás que se utilizan bueno, hay muchos más, pero los más utilizados como X3, RazerFS, XFS y JFS son transaccionales ¿qué sistema de ficheros utilizamos? pues la respuesta es que Depende, Es decir, no hay una única respuesta Si hubiera un sistema de ficheros que fuera el mejor de todos Todos utilizaríamos ese sistema de ficheros Pero la realidad nos dice que Dependiendo de para qué utilicemos el disco duro Qué programa vayamos a ejecutar Qué ficheros vayamos a almacenar Un sistema de ficheros puede ser mejor que otro ¿Vale? Bien, como os decía Respecto a los sistemas de ficheros no transaccionales eh, El máximo exponente X2. Eh, ¿Qué cosas tiene a favor? ¿O cuándo nos podría interesar utilizar estos? Bueno, pues esto nos interesa, nos puede interesar sobre todo si lo queremos convertir en un sistema de ficheros transaccional, ya que es compatible con X3. De hecho, se puede pasar de X2 a X3 y viceversa sin reformatear la partición. Otra cosa que tiene a favor X2 es que el código está muy probado y depurado. De hecho, es un sistema de ficheros que se viene utilizando durante un montón de años. Y es muy muy muy raro que haya algún error. Sabéis que un error en un sistema de ficheros puede suponer una pérdida total o parcial de datos. Y en tercer lugar, eh, otra cosa a favor de estos es que es muy compatible. De hecho, muchos gestores de arranque lo manejan sin ningún problema. Por ejemplo, el Group, ¿vale? Entiende x 2 eh, y es capaz de acceder a los ficheros de estos, ¿vale? ¿Qué cosas tiene en contra este sistema de ficheros? Pues primero, la recuperación es muy lenta de la consistencia. Si el sistema se cae, ya sabéis que X2 tiene que analizar todo el disco duro. Si el disco duro tiene un giga, quizás no sea muy problemático. Pero si utilizamos un disco de 300 gigas o más, es decir, si tenemos un almacenamiento de un terabyte, que como veréis no es tan complicado tenerlo hoy en día y tampoco es una gran cantidad de dinero, pues hombre, analizar un terabyte de datos puede suponer unas cuantas horas unas cuantas horas que para una empresa significa que los trabajadores no puedan trabajar o que el servidor eh, que hace ventas que se utiliza para ventas online, servidor web, no esté funcionando. Y luego otro problema que tiene es que eh, es un sistema de ficheros que tiene un rendimiento muy malo cuando los directorios tienen miles de ficheros, ¿vale? que tampoco es tan raro hoy en día. En contra tenemos los sistemas de ficheros transaccionales, donde los más utilizados suelen ser S3, XFS, JFS y reiserfs. ¿Qué tienen a su favor? Pues a su favor tienen que la recuperación de la consistencia es muy rápida Es decir, estos sistemas de ficheros guardan un registro Que a lo mejor lo habéis oído como, como Log o como Journal Guardan un registro de las últimas modificaciones que se hacen en el sistema de ficheros De tal manera que si el sistema cae se sabe qué es lo último que se estaba modificando y es lo único que hay que, eh, que analizar cuando haya que recuperar eh, el sistema de ficheros. Eh, esto es importante, ya que aunque nuestro almacenamiento sea de un terabyte, perdón, aunque el almacenamiento sea de un terabyte, la recuperación es cuestión de segundos, ¿de acuerdo? Otra cosa que tienen a favor es que utilizan lo que se dice estructuras de datos escalables. ...principalmente esas estructuras son árboles B+, y son extensiones... Bueno, ...lo que nos interesa de esas estructuras de datos escalables, más, de conocer, más que conocer eh, qué son... ...pues eh, es qué es lo que nos aporta. ...pues esas estructuras de datos escalables nos aportan un rendimiento muy bueno... ...para directorios con miles de ficheros, es decir, en estos sistemas de ficheros... ...en los cuatro que os comento ahí, tener un directorio con miles de ficheros no es ningún problema... También, especialmente en el caso de XFS y JFS, podemos tener eh, un rendimiento muy bueno para ficheros grandes, cuando hablo de ficheros grandes me refiero a ficheros de unos cuantos gigabytes, que hoy en día tampoco es tan raro. Si alguno se dedica a la edición de vídeo, pues sabe que es muy fácil tener ficheros de varios gigabytes, sobre todo si lo que coge es el formato RAW, el formato crudo de la grabación de la cámara digital. de acuerdo Y por último, eh, estos sistemas de ficheros, de nuevo también especialmente, como ahora veremos, XFS y JFS, son adecuados para cuando nuestro dispositivo de almacenamiento tiene un tamaño muy grande. Tamaño muy grande digo, de varios cientos de gigabytes o incluso de algunos terabytes. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen también de, a favor? Pues que es muy fácil cambiar el tamaño del sistema de ficheros sin reformatear. ¿Vale? Podemos cambiar el tamaño de la partición Y el sistema de ficheros se puede ajustar Al nuevo tamaño de la partición Y en algunos de ellos Especialmente XFS Nos permiten definir mejores atributos Para los ficheros En este caso XFS Con, con el que se lleva muy bien Por así decirlo es con Samba ¿De acuerdo? Ya que XFS permite definir atributos Que con Samba, eh, Que Samba utiliza Y que son muy adecuados ¿Qué tienen en contra, por decir algo? Pues tienen en contra, primero, que no son muy compatibles. Eh, de hecho, ni, ni siquiera entre ellos. Si queremos cambiar de sistema de ficheros, eso implica reformatear la partición de nuestro disco duro. ¿vale? Significa hacer copia de seguridad de todo, reformatear y hacer un volcado de la copia de seguridad. Y otro problema es que el código de estos sistemas de ficheros es bastante más complejo. Yo, especialmente, he tenido muchos problemas con JFS. Durante bastante tiempo JFS ha tenido un rendimiento muy malo y se colgaba con bastante facilidad. ¿De acuerdo? Hoy en día quizá eh, sea más raro, pero digamos que este tipo de sistemas de ficheros son un poco más propensos a errores. Bueno, podemos comparar también los sistemas de ficheros según los tamaños máximos que nos permiten. Que esto a alguna gente le puede interesar. Pues aquí tenéis una tabla donde se muestra para cada sistema de ficheros Cuál es el fichero más grande que podemos crear Y cuál es el disco O el almacenamiento más grande Que podemos manejar con ello Como veis, de todos ellos De los 5, el mejor En este aspecto es XFS Ya que permite que Crear ficheros de hasta 8 Exabyte, abajo os pongo cuánto es Exabyte, 2 elevado a 60 bytes Os aseguro que es una auténtica burrada De tamaño, ¿de acuerdo? Y también permite manejar eh, dispositivos de almacenamiento de ese tamaño, de 8 exabytes ¿Vale? como veis, X2 y X3 pues, son los que tienen más limitaciones en este sentido bien, estamos hablando de cómo mejorar el rendimiento del disco accedemos al disco a través de un sistema de ficheros y los sistemas de ficheros tienen algunas opciones que nos permiten mejorar el rendimiento ¿vale? Bueno, todos ellos tienen una opción general, que es NO time. Esta opción se utiliza cuando no nos importa saber cuándo se accedió por última vez a un fichero. O sea, aunque parezca mentira, cada vez que se accede a un fichero, se anota la fecha del último acceso. Es decir, no sólo cuándo se modifica el fichero, sino también cuándo se accede al fichero por última vez. Esta información, si no es importante, lo que podemos hacer es eh, desactivarla, hacer que no se guarde. Entonces, podemos utilizar la opción no ataque. ¿vale? Y luego, eh, los, los sistemas de ficheros, los que hemos comentado, pues tienen distintas opciones que aparecen descritas en, en las páginas de, de manual y en la documentación, y yo voy a comentar muy por encima qué es lo que hace cada una de ellas, ¿vale? En el caso de X3, eh, la opción Journal nos dice Cómo queremos que se, comparta, cómo queremos que se comporte perdón, Lo que es el registro Que os comentaba antes Lo que es el Journal Hay tres opciones La opción por defecto es la que hay en medio Se supone que la opción más rápida es La, eh, la de la derecha, Brightback Y que la opción más rápida es la de la primera La de Data Aunque dependiendo de la carga Puede ser que eso no siempre sea así Pero lo normal es que sea así ¿vale? Ya digo que la opción por defecto Y es la que yo en principio utilizaría es la de en medio. Y luego lleva una opción commit que dice cada cuánto tiempo lo que hay en la memoria RAM se guarda en el disco duro, que eso también es importante. Cuanto, si se guarda con mucha frecuencia, menor será la probabilidad de que en una caída del sistema perdamos mucha información. ¿Vale? Por defecto son 5 segundos, que en principio, salvo que veáis que el disco duro se os convierte en un cuello de botella y que aquello no da más de sí, pues yo lo dejaría así. Es decir, ¿cómo podemos mejorar el rendimiento aumentando este ¿Vale? número? En el caso de XFS hay una opción que dice cuánta memoria RAM se utiliza durante el funcionamiento del sistema de ficheros. En este caso se supone que para mejorar el rendimiento deberíamos de utilizar 8, ¿vale? el número más grande. JFS tiene otra opción que es No Integrity, que lo que hace es desactivar el Journal. De hecho con esta opción JFS se comporta como un sistema de ficheros no transaccionado. Alguien puede pensar, ¿y eso realmente cuándo es interesante? Pues es interesante, por ejemplo, cuando estamos restaurando una copia de seguridad. Si estamos restaurando una copia de seguridad, no pasa nada si el sistema se cae. Lo único que haremos será, cuando reiniciemos el sistema, volver a, a volcar, a restaurar la copia de seguridad. Con lo cual, al desactivar el journal, lo que conseguimos es una mayor rapidez a la hora de restaurar la copia de seguridad. Y RacerFS tiene dos. Una es no log que funciona como no integrity y otra es no tie que para aquellos que utilicéis RazerFS, yo diría, salvo que el, el consumo de espacio en disco os preocupe mucho, yo diría que la utilizarais. Sobre todo porque con esta opción el rendimiento de RazerFS puede mejorar bastante. ¿De acuerdo? Bueno, estas opciones lo bueno que tienen es que al ser opciones de montaje las podemos utilizar o no cuando queramos. No hace falta reformatear, ni cambiar de sistema de ficheros, ni nada. Luego, sin embargo, hay otras que solo se pueden utilizar durante la creación del sistema de ficheros. Hay varias, pero, mmm, como veréis, las que yo refiero aquí son aquellas que tienen que ver con el Journal. Y todos los sistemas de ficheros transaccionales, S3, XFS, JFS y racerfs, las tienen. Entonces, os explico simplemente la de S3 y la otra son exactamente igual. Bueno, pues en el caso de S3 hay dos opciones. La primera indica el tamaño del journal. Por defecto, eh, estos sistemas de ficheros suelen utilizar un tamaño de journal de 32 megas. Eso es lo que hay que analizar cuando se cae el sistema. Es decir, como veis es muy poca información, de ahí que la recuperación sea tan rápida. Bueno, pues si detectáis que el sistema de ficheros se os convierte en un cuello de botella, pues se puede intentar aumentar este tamaño. ¿De acuerdo? Y la segunda opción nos permite colocar el registro, el journal, en un disco aparte, es decir, en estos sistemas de ficheros, cuando están muy cargados, cuando se utiliza mucho el disco, lo que es el registro se puede convertir en un cuello de botella, Entonces, una opción es tener el, el journal, el registro en un disco aparte, obviamente eso supone tener dos discos, ¿vale? Bueno, como veis, hay, hay opciones para S3, XFS también tiene dos opciones para lo mismo, aunque tiene alguna más. Eh, por ejemplo, la, la, la segunda, la de ISICE, pues esa se utiliza para indicar el tamaño del nodo I, se supone que a mayor tamaño el sistema de ficheros también puede tener un mejor rendimiento. JFS tiene dos opciones para lo mismo y ReiserFS tiene dos opciones para lo mismo. Ya digo que el problema de estas opciones es que una vez que la hemos utilizado a la hora de formatear el sistema de ficheros, pues algunas veces se pueden cambiar y otras veces no. ¿vale? Bien, para terminar con la parte del sistema de ficheros, simplemente comentar que eh, todos los sistemas de ficheros tienen herramientas que nos permiten ver cuál es la configuración de nuestro sistema de ficheros que hay almacenado en disco. ¿vale? Para que, bueno, Hay distintas, para que veáis un ejemplo, pues aquí os muestro un poco la salida de eh, para S3, bueno para S2 sería muy similar de qué información nos mostraría una de esas herramientas. Bueno, aquí la información principalmente es, pues al principio, respecto a las características del sistema de ficheros, pues vemos que es un sistema de ficheros que tiene registro, lo cual es obvio, porque es un sistema de ficheros transaccional, S3. Eh, es un sistema de ficheros que permite manejar, como aparece al final lo de large file, pues me permite manejar ficheros muy grandes. Y luego, por comentaros alguna cosa que puede llamar un poco más la atención, pues vemos que es un sistema de ficheros que necesita recuperación. Esto puede chocar un poco. Dice, bueno, si el, el, el ordenador está funcionando, no se ha caído, yo el sistema de ficheros seguro que está perfectamente. Sí no. Es decir, un sistema de ficheros está perfectamente en disco cuando no se está utilizando. Sabéis que en Linux es cuando está desmontado. ¿vale? Si el sistema de ficheros se está utilizando, se supone que necesita siempre recuperación. En este caso, lo de NIST nice Recovery, Simplemente lo que nos está diciendo es que el sistema de ficheros está montado. ¿Vale? Bueno, hay más opciones. Por ejemplo, ¿cuántos nodos sí hay en total? Que como sabéis, los nodos sí nos dicen cuántos ficheros y directorios en total podemos crear. ¿Cuántos bloques hay en total? De los bloques, ¿cuántos hay libres? Y de los nodos y también, ¿cuántos hay libres? ¿Cuál es el tamaño del bloque? Que generalmente en todos los sistemas de ficheros suele ser 4K. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuántos bloques hay por grupo? O sea, yo os he dicho que esto, y esto es pasa igual, divide el disco en grupos. Pues, si hay 32.768 bloques por grupo y cada bloque es de 4K, si hacéis los cálculos veréis que cada grupo es de 128 MB, ¿vale? Y luego también información de cuántas veces se ha montado el sistema de ficheros, cada cuánto tiempo se comprueba todo el sistema de ficheros, etc. Bueno, con eso terminaríamos los sistemas de ficheros. Como veis, siento desilusionar a alguien en el sentido de no deciros que el mejor sistema de ficheros es este. Es decir, para cada uno de vosotros, el mejor sistema de ficheros dependerá de lo que vayáis a hacer. ¿vale? Y el problema, sobre todo, es que al no ser compatibles, a veces es difícil eh, experimentar. Es decir, experimentar supone reformatear, hacer copia de seguridad, restaurar copia de seguridad. ¿de acuerdo? Pasamos ahora a los planificadores de disco. ¿vale? Como os he mostrado antes en la figura, cuando un programa quiere leer o escribir de disco, primero se lo pide al sistema de ficheros. ...y luego esas peticiones llegan al planificador. Lo primero, ¿por qué son necesarios los planificadores de disco? Pues los planificadores de disco son necesarios... ...precisamente por las características mecánicas de los discos duros. Es decir, para que os hagáis una idea... ...la memoria RAM del ordenador no necesita un planificador. Entre otras cosas porque aproximadamente vamos a tardar lo mismo... ...leamos el byte de la memoria que leamos. esté al principio o esté al final... El problema con los discos duros es que no es así. Dependiendo de qué zona del disco vayamos a leer o escribir y en qué zona del disco nos encontremos en ese momento, tardaremos más o tardaremos menos. Luego quizás sería interesante cuidar el orden en el que se hacen las peticiones a disco. ¿Cuál es el objetivo de un planificador? Pues simplemente el planificador lo que hace es ordenar las peticiones que le llegan de la manera que él cree mejor para intentar conseguir el mayor rendimiento del disco. ¿vale? Lo bueno, como vamos a ver, es que a partir de la versión 12.9 del núcleo de Linux, los planificadores se pueden cambiar en caliente, lo cual es muy interesante, es decir, sin apagar el ordenador, sin reformatear y sin nada podemos cambiar de planificador. Y en segundo lugar, también podemos indicar un planificador para cada disco duro. No tenemos por qué utilizar en todos el mismo. O sea, si no se dice nada, en todos se utilizará el mismo. Pero lo podríamos cambiar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué planificadores hay en Linux? Los voy a comentar muy por encima. Si luego, después de la charla, alguien quiere comentarme algo más, pues si le queda alguna duda, yo encantado de, de contestarle, ¿vale? planificadores en Linux básicamente hay cuatro el primer planificador que es no off, o no, off, eh, simplemente atiende las peticiones según llega conforme llegan las peticiones en el mismo orden las va atendiendo este planificador no es bueno para los discos duros de hecho el rendimiento de un disco duro podría caer dramáticamente ¿vale? este planificador es útil si tenemos un disco RAM o si tenemos por ejemplo una memoria USB, un pendrive ¿Vale? Porque en ese tipo de dispositivos son dispositivos electrónicos, no hay partes mecánicas y este es el planificador más interesante. O, bueno, yo os he dicho que no es adecuado para discos duros, todo depende. Es decir, sí se puede utilizar para algunos discos duros, siempre que el disco duro sea, por así decirlo, inteligente. Es decir, el disco duro haga su propia planificación. Pero eso también supondrá, en la mayoría de los casos, que el disco duro es escaso y también que es bastante más caro. ¿Vale? Entonces, ¿qué planificador se suele utilizar para los discos duros? Pues todos los demás. Para eh, el primer planificador es el planificador deadline. El planificador deadline lo que hace es, a cada petición que le llega, le establece un plazo máximo. ¿vale? De tal manera que intenta atender la petición antes de que se le acabe el plazo de tiempo. Si hay peticiones que a, los que, a las que se le ha acabado el plazo, que, tiene que atenderlas inmediatamente. Y si no, las atiende mediante un algoritmo CSK. ¿Vale? Este algoritmo, sobre todo, es útil para reducir la latencia. La latencia es decir, el tiempo que tardan, eh, que están esperando las aplicaciones para que les, eh, se les atienda la petición de disco. ¿vale? Simplemente, como curiosidad, yo os he dicho que si no hay peticiones para que se ha acabado el tiempo, se utiliza un CESCA. Un CESCA es esto. Es muy sencillo. Imaginad que tenemos un montón de aplicaciones ejecutándose y que donde pone cola son los bloques de disco que tenemos que leer. Y que en este momento la cabeza se encuentra en el, en la, en el bloque 53. Pues el algoritmo CScan como veis, las peticiones han llegado en cualquier orden, pues el CScan las atiende en orden. ¿Sí? En orden ascendente, eh, de izquierda a derecha, de la petición 53, iría a la 65, a la 67, hasta ta, ta, ta, la 183, y cuando ya no le quedan más en ese sentido, vuelve al principio y sigue atendiendo peticiones. ¿Vale? Simplemente como un es decir, que veáis que un planificador es bastante simple Hay dos planificadores más Otro planificador es el anticipatory que se basa en el anterior en el, en el deadline pero simplemente añade una pequeña mejora y es que cuando atiende una petición se espera un poco de tiempo es decir, la idea de este algoritmo es que cuando una aplicación hace una petición de disco quiere leer de disco la atiende y se espera un poco a ver si la misma aplicación le hace una nueva petición. ¿Esto por qué? Porque normalmente las peticiones que hace un mismo programa suelen estar juntas en disco. Y cuanto más juntas estén, mejor será el rendimiento. ¿Vale? Bueno, aquí también, ya digo, como se basa en el anterior, también hay un plazo máximo de tiempo para cada petición. Si no hay peticiones con el plazo de tiempo sobrepasado, pues se utiliza CESCAL. Y este planificador... Digamos que es útil, sobre todo cuando tenemos discos lentos, o bien cuando tenemos pocas aplicaciones. Es decir, cuando nosotros sabemos que nuestro ordenador va a estar poco cargado, que son pocos los programas que se van a utilizar, este planificador es el adecuado. ¿vale? El último planificador es el planificador CFQ, que lo único que hace es... Eh, del disco duro se puede leer con una determinada velocidad, con una determinada tasa, tanto megabytes por segundo, pues lo que intenta es distribuir ese ancho de banda entre todas las aplicaciones que se tienen. ¿vale? También es un poco mezcla de los dos anteriores, puesto que establece un plazo máximo para cada petición, también se intenta esperar un poquillo a ver si un programa lanza una nueva petición, etc. Este planificador es útil para sistemas medianos o grandes en los que haya varios procesadores y varios discos duros. ¿Vale? Que sobre todo para una empresa, pues digamos que no es tan raro. ¿De acuerdo? E incluso en un ordenador personal, dependiendo de lo que hagamos con él, quizás tampoco sea tan raro. Bueno, la cuestión es. De nuevo, al igual que con los sistemas de ficheros, de todos los planificadores que hay, ¿cuál es el que utiliza? Pues de nuevo la respuesta es que todo depende de para qué utilices el disco duro qué programa vayas a ejecutar eh, sobre, el, eh, sobre el ordenador la diferencia con respecto a antes es que en este caso es muy fácil experimentar de hecho, yo a la gente lo que le digo es, es decir, alguna vez me ha llegado alguien diciendo mira tenemos un servidor web, resulta que el servidor web en determinados momentos cuando tenemos muchas peticiones pues... Mmm, Baja el rendimiento, puesto que empieza a hacer muchas lecturas y escrituras de disco duro. ¿Cómo se podría mejorar el rendimiento? Una forma es con lo que vamos a ver ahora después. La otra forma es cambiando el planificador. ¿Vale? Simplemente cambia el planificador. Y si ese planificador, para lo que tú haces, te proporciona un mejor rendimiento, pues mejor. ¿Cómo se cambia el planificador? bueno Pues el planificador se cambia como tenéis ahí abajo. Es decir, en este caso, eh, bueno HDA sería... Eh, el primer disco duro, si fuera otro disco duro pues sería hdb, o si fuera casi sda vale, eso, eso cambia según el disco duro entonces primero podemos ver cuál es el planificador actual pues, según el planificador actual pues vemos que es el anticipatorio ¿Vale? ¿cómo se cambia? pues simplemente con la segunda instrucción que tenéis se hace, en este caso vamos a cambiar del anticipatorio al cfq hacemos hecho cfq mayor el fichero que hemos mostrado anteriormente con la orden CAD. Si hacemos de nuevo un CAD del fichero, vemos que ahora el planificador que se utiliza, que es el que aparece entre corchetes, ha cambiado. Entonces, a partir de ese momento se utiliza ese planificador. Simplemente, tan tonto como eso, cambia y a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Bien, Simplemente, eh, para terminar con los planificadores, aquí os muestro una figura en la que se compara los planificadores, en este caso, utilizando un sistema RedHat, eh, si no recuerdo mal, este es un Enterprise Linux 4. Y en este caso, la carga de trabajo, es decir, para lo que se utiliza ese ordenador, pues es una base de datos con un sistema de procesamiento en línea de transacciones. Para una base de datos de 10 GB que usa Oracle y es un computador con dos procesadores, 4 GB de RAM y 8 discos. Bueno, en este caso, el mejor planificador es CFQ. Y el peor planificador es el anticipador, el anticipatorio. Incluso peor que el planificador NUC, que es el que atiende las peticiones según van llegando. Que en teoría debería ser de los peores. Bueno, el segundo planificador que mejor se comporta es el deadline. Y la línea que aparece de Red Hat Enterprise Linux 3, si no recuerdo mal, creo que es para el planificador que se utiliza en las versiones 2.4 del núcleo de Linux. Entonces, como vemos en el núcleo 2.6, los planificadores han mejorado y de ellos, por lo menos en esta carga de trabajo, no siempre es mejor planificador es el CFQ. Ya digo que no siempre. Yo eh, os puedo comentar, por ejemplo, que en este caso en el portátil, pues el portátil aproximadamente tarda en arrancar eh, por un módulo que tiene por ahí un poco defectuoso que es el de sonido, pues tarda en arrancar un minuto 15 segundos. ¿vale? Eh, eso tarda con el CFQ, pues con el anticipatory tarda poco más de un minuto. ¿Vale? Entonces, hemos ganado, sí, pero ¿por qué? Pues porque en este caso tenemos un ordenador con un solo procesador, un solo disco duro, donde se ejecutan muy pocas aplicaciones, es decir, este ordenador no es un servidor, con lo cual yo en la mayoría de los casos, como ahora, pues sí que estamos utilizando, se están ejecutando planificadores, eh, perdón, aplicaciones, es decir, eh, KDE como escritorio estamos utilizando el OpenOffice para la presentación pero realmente la mayoría de las aplicaciones no están haciendo absolutamente nada y mucho menos están accediendo al disco duro. ¿vale? pues quizás para este tipo de sistemas el mejor sea el anticipatorio ¿vale? aunque también es cierto que en la última versión del núcleo de Linux digamos que el rendimiento se ha igualado bastante pero aún así el anticipatorio todavía es un poco mejor ¿vale? entonces lo que yo digo es simplemente experimentar cambiar es muy fácil no pasa absolutamente nada no vamos a romper el disco duro ¿vale? y si nos va mejor pues nos quedamos con ese planificador ¿vale? de hecho el planificador se puede especificar como uno de los parámetros en la línea de en la línea de arranque ya sea del grupo del, del hilo o de lo que sea ¿vale? con la opción elevado bien bien hemos visto sistemas de ficheros que es un elemento software Hemos visto planificadores, que es un elemento software, y vamos a ver ahora el último elemento eh, y otro elemento software que nos falta, que es el disco duro como tal. Primero, vamos a ver un poco cómo podríamos organizar la información si tenemos un solo disco duro, para que el rendimiento sea algo mejor. Bien, no esperéis un incremento del rendimiento espectacular, de que de pronto el disco duro vaya el doble de rápido, sobre todo si solo tenemos un disco duro. ¿vale? Pero sí, algunas mejoras importantes podemos conseguir. Bien, antes de daros algunos consejos, ya digo entre comillas, de cómo organizar el disco, me gustaría comentaros un par de cosas. Como os he dicho al principio, cuando hemos visto el, la imagen eh, del disco duro, un disco duro no tiene el mismo número de sectores en, la, en, los, en, en las pistas interiores que en las pistas exteriores. Las pistas exteriores tienen bastante más sectores, es decir, cabe mucha más información y por tanto en una vuelta podemos leer más información bien, pues aquí os digo os muestro cómo en nuestro disco duro podemos ver cuál es la zona del disco más rápida ¿vale? lo primero que hago con la primera orden K es averiguar cuál es la capacidad del disco duro en este caso el, el tamaño que nos da es en sectores de 512 bytes son 78 millones y pico de sectores, que vienen a ser si hacéis los cálculos unos 38 gigas. ¿Vale? Bien, pues lo siguiente que hago es, con la orden DD, bueno, y también con Time para saber cuánto tiempo tarda en ejecutarse, es leer del principio del disco, es decir, utilizando barra D, barra HDA, lo que hago es leer en bloques de un mega, es decir, de 1.048.576 bytes, leo 100 bloques. 100 bloques de 1 mega, lo que hago es leer 100 megas. ¿Vale? bueno, pues si hago eso en total la, la orden en ejecutarse tarda casi 6 segundos, no llega 5,9 segundos lo que hay debajo es parecido estamos leyendo 100 megas pero en este caso los 100 megas los estamos leyendo del final del disco ¿vale? para eso, eh, como veis la orden es muy similar, lo único que hacemos con skip es saltarnos 38.000 bloques, que es saltarnos aproximadamente unos 38 giros. ¿vale? Si ya digo que el disco lo vemos como un array de, de bloques. Pues, leyendo a partir de HDA, leemos el bloque 0, bloque 1, etcétera, Y haciendo un, un salto con escape, pues nos vamos al final. Bueno, pues en este caso, la misma orden, o sea, la misma lectura de 100 megas tarda casi 8,4 segundos. Es decir, tarda casi un 42% más de tiempo. ¿Vale? Esto demuestra lo que os decía. Que dependiendo de dónde leamos en el disco, podemos leer a una mayor tasa o a una menor tasa. En este caso, lo que comprobamos es que para nosotros el principio del disco, y ojo que esto no siempre es así, dependiendo del disco puede cambiar, para nosotros el principio del disco es el que se encuentra en la parte externa de cada uno de los platos magnéticos. ¿vale? Esa es la zona más rápida y eh, la parte interna es el final del disco. Ya digo que en... esto no siempre es así, es decir, podría ser que el principio del disco fuera la parte interna y el final del disco la parte externa. ¿de acuerdo? Pero bueno, en este disco, por lo menos en el disco duro del portátil, funciona de esta manera. Hombre, esta prueba también, una cosa, lo normal es hacerla eh, rearrancando el sistema y sin ejecutar ninguna aplicación. Es decir, desde una consola, ejecutamos las dos órdenes y vemos cuál es la zona más rápida. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y lo segundo que hay que tener en cuenta es lo que os he comentado también antes y es que el mover las cabezas del disco, lo que se llama el tiempo de búsqueda, es importante. De hecho, suele ser el tiempo más importante y uno de los objetivos de los planificadores que os he comentado antes es intentar que los movimientos de las cabezas sea eh, lo menor posible. Es decir, que la cabeza se mueva la menor cantidad de veces, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta esas dos cosas, algunos consejos para organizar la información en el disco. Lo primero es, si es posible, lo ideal es utilizar varias particiones. Quizás no hay que utilizar ocho particiones, pero sí, por lo menos, una partición de intercambio, una partición para el sistema de ficheros raíz, donde instalemos todas las aplicaciones, y, al menos, una, una partición para el directorio home, ¿vale? Esto, el utilizar varias particiones, lo que me permite es colocarlas en distintas zonas del disco y, además, utilizar sistemas de ficheros distintos. Bien, esa es una opción. Otro consejo es, si hay una partición que se utiliza mucho, que es la más utilizada, bien porque se guardan datos, bien porque es la que tiene los programas y se ejecutan muchos programas, por el motivo que sea, entonces lo que interesa es que esa partición sea lo más pequeña posible. Cuanto más pequeña sea, significa que las cabezas se van a mover menos. Y lo segundo que interesa es que se encuentre en la zona más rápida del disco. Esto también puede ser interesante, puesto que la zona más rápida del disco tiene una tasa alta. También puede ser interesante para aquellos que os dedicáis a la edición de vídeo. Podéis tener una, una, una partición en la zona rápida del disco para almacenar ahí los ficheros que vayáis a editar ya que son ficheros grandes y, y se van a leer mucho más rápido, ¿vale? claro, también nos puede ocurrir que las particiones más o menos se utilicen todas de, la, de manera muy similar. <tose> entonces en este caso la recomendación sería que la partición más utilizada se colocara en el centro del disco y que las particiones que se utilizan menos se colocaran a, a los lados donde las particiones menos utilizadas se colocan en los extremos es decir, vamos de la partición más utilizada a las particiones menos utilizadas con esto terminamos la organización de un disco y ahora vamos a ver otro aspecto bastante interesante es qué pasa si tenemos varios discos, cómo los podemos organizar bien, si tenemos varios discos podemos conseguir alguna de estas tres cosas podemos conseguir crear un disco virtual mucho más grande que los discos individuales que tenemos. De hecho, podemos crear un disco virtual que sea tan grande como la suma de los discos individuales que tenemos. Es una cosa que podemos conseguir y que puede ser interesante. Podemos mejorar el rendimiento, hacer que la lectura y la escritura del disco sea muchísimo más rápida. En este caso sí que podemos mejorar considerablemente el rendimiento. También es cierto que estamos utilizando más hardware, más discos duros. Y podemos mejorar la seguridad. En el sentido que os he dicho antes, si un sistema seca, si el disco duro se rompe, eh, no pasa nada, puesto que la información está almacenada en otro disco duro o en otros discos duros. Lo bueno es que podemos conseguir cada una de esas cosas individualmente, de dos en dos o incluso de las tres a y Podemos conseguir crear un disco duro virtual que sea mucho más grande que los discos duros individuales, mucho más rápido, y mucho más seguro. ¿Vale? Para conseguir eso, eh, hay soluciones hardware, que obviamente implican una inversión de dinero, que algunas veces puede ser interesante, pero también hay soluciones software, que nos proporciona el propio sistema operativo. En este caso vamos a ver la solución en, en Linux, pero Windows, por ejemplo, dependiendo de qué versión de Windows utilicemos, también nos lo permite. Lo que pasa es que ahí la terminología que se utiliza es distinta. Pero bueno. Básicamente, lo que vamos a utilizar son dos sistemas para construir ese disco duro virtual, que es RAID y LVM. De estos dos, por lo menos eh, para la charla de hoy, creo que el más interesante es RAID y es el, que en el en el que nos vamos a centrar. ¿vale? Bien, a ver, tenemos varios discos duros. Esos discos duros se pueden organizar de varias maneras. Cada una de esas formas en las que podemos organizar un disco duro, a cada una de esas formas se le llama nivel de RAID. Entonces vamos a ver tres niveles interesantes que son el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 5, ¿vale? En el nivel 0, lo que se llama raíz 0, el funcionamiento es el que aparece en la figura de la izquierda es decir, la parte de arriba, en naranja, es el disco duro virtual y en la parte de abajo lo que tenemos es, eh, son los discos duros reales, los discos duros físicos Bueno, pues como vemos eh, ¿Cómo se guarda la información del disco duro virtual en los discos duros físicos? Pues la forma de guardarla es, los bloques del disco duro virtual se agrupan, se forman distintos grupos, y entonces vemos que el grupo A se almacena en el disco duro cero, el grupo B se almacena en el otro disco duro, esto suponiendo que tenemos dos discos duros nada más, el grupo C se almacena de nuevo en el primer disco duro, el grupo D en el segundo disco duro, y así alternativamente se van almacenando los bloques. Si tuviéramos tres discos duros, cuatro discos duros o más, que también es posible, pues lo que ocurriría es que eh, los bloques irían almacenando alternativamente en cada uno de los discos. Es decir, A se almacenaría en el primer disco duro, B, el grupo B, en el segundo disco duro, C, en el tercer disco duro y así sucesivamente. Cuando llegamos al último disco duro, volvemos al primer disco duro. Bien, ¿este nivel qué es lo que me aporta? Pues se consiguen dos cosas primero es que el disco duro virtual que se crea, tenga un tamaño que sea la suma de los tamaños de los discos individuales, ¿Vale? Es decir puedo crear un gran disco duro de hecho, hoy en día es relativamente fácil conseguir un disco duro de 300 gigas pues cuando ponga cuatro, cuatro discos duros de ese tipo pues habré conseguido tener ya un disco duro virtual de más de un tera de capacidad ¿de acuerdo? Y otra de las cosas que permite es que eh, me, nos permite mejorar mucho el rendimiento, ya que permite que las lecturas de disco y las escrituras en disco se hagan de manera muy rápida, o, o mucho más rápido que antes. ¿vale? Ya que tengo varios discos duros, mientras en un disco duro puedo leer de varios discos duros a la vez, o puede ser que mientras un programa está haciendo un disco duro, el otro está haciendo el otro disco duro, etc. ¿no? Todo eso de forma transparente a los programas y de forma transparente al sistema de ficheros. Es decir, lo que se hace es crear un disco duro virtual. Y ese disco duro virtual también hay que formatearlo, hay que montarlo, etc. ¿Vale? Lo que no se consigue, y, y es el sistema que quizás no se recomienda utilizar, sobre todo cuando nos preocupa la seguridad de nuestros datos, lo que no se consigue es seguridad. De hecho, eh, cuanto más discos duros tengamos, mayor es la probabilidad de que falle el, el disco duro. Es decir, no es lo mismo que falle un disco duro que tener tres discos duros y que falle uno de ellos. Sabéis que la probabilidad en ese caso aumenta. ¿Vale? Es decir, que incluso en cuanto a la seguridad podría ser peor que tener un solo disco Pero a cambio se consigue todo lo demás Y para algunas personas pues, puede ser adecuado Antes he puesto lo de edición de vídeo, pues este tipo de sistema podría ser adecuado para edición de vídeo ¿Vale? Ya que conseguimos mejorar el rendimiento Otro nivel es lo que se llama RAID Un RAID 1, como veis, eh, arriba de nuevo tenemos el disco duro virtual Abajo tenemos los discos duros físicos, en un RAID 1 lo que tenemos son dos discos duros, eh, o mejor dicho, lo que ocurre es que la información en el disco duro virtual se encuentra duplicada en los dos discos duros físicos que tenemos. Como veis, el, blo el bloque A, el grupo A, se almacena en los dos discos duros, el grupo B en los dos discos duros, el grupo C en los dos discos duros, etc. Lo que implica que pues, cada vez que modificamos un bloque en el disco duro virtual, ese bloque se guarda en dos discos duros físicos. ¿Qué es lo que se consigue con este sistema? Se consigue seguridad. ¿Vale? Es decir, si un disco duro falla, el otro disco duro tiene toda la información y el ordenador puede seguir funcionando como si no hubiera pasado nada. De hecho, lo que se puede hacer es desactivar el disco duro que ha fallado, reemplazarlo. Hay sistemas que permiten reemplazar los discos duros en caliente. En la mayoría de nuestros casos pues, supondrá apagar el ordenador, destaparlo, cambiar el disco duro, etc. Y luego se puede añadir de nuevo al, al RAID 1 y se va a restaurar el disco duro que ha fallado. De tal manera que de nuevo tendré la información en dos tipo Y luego también muy interesante es que se consigue que las lecturas, que en muchos sistemas lo más normal sea que se lea de disco más que escribir, sean casi el doble de rápidas. ¿vale? Yo eh, hay mucha gente que cuando tiene un, un ordenador o se quiere comprar un ordenador, una de las cosas que le pregunto es cómo de importante es para él no perder ningún dato sin tener que preocuparse de estar haciendo copias de seguridad esto no elimina las copias de seguridad, también son importantes es decir, esto no elimina por ejemplo un RM-FR de un directorio y que te cargues todo el directorio por lo cual las copias de seguridad son importantes pero vaya eh, ante un fallo hardware tienes toda la información yo a la gente que se lo comento si realmente es importante o no quiere que el, el fallo un disco duro pues ahí si falla el disco duro supone reinstalarlo reinstalarlo todo configurarlo todo, etc. lo que os comentaba antes lo que le recomiendo es que, los, que se compre dos discos duros ya que tampoco son excesivamente caros pues en lugar de un disco duro, cómprate dos y configúralos según un raid yo digo que en general la gente está bastante contenta o suele quedarse bastante contenta con esta configuración que digamos que es una de las más factibles dentro de... en un PC personal otra cosa sería ya un ordenador más grande servidor de una empresa, ¿vale? pero digamos que está bastante ¿qué es lo que no se consigue con un RAID 1? pues lo que no se consigue es que las escrituras se hagan en paralelo, no pasa nada es decir, la escritura será tan lenta como tener un disco se hacen a, lo que sí se hacen es a la vez en los dos discos duros y se va a tardar lo mismo si los discos duros son iguales y luego lo que no se consigue es tener un disco duro más grande, puesto que hay un pierdo la mitad del espacio lo sacrifico, lo sacrifico en favor de la seguridad ¿vale? finalmente el último nivel de RAID que puede ser interesante a nivel software para un ordenador es lo que se denomina RAID 5 en un RAID 5 de nuevo lo que tenemos arriba es el disco duro virtual, la figura de la izquierda y abajo tenemos los discos duros físicos y como veis lo que ocurre es que de los 5 discos que hay abajo, realmente la información se almacena en 4 de ellos ¿vale? Entonces vemos que los grupos de bloques que hay en el disco duro virtual, ABCD, EFG, lo que sea, se almacenan, como veis, abajo en los discos físicos. ABCD y el último almacena la paridad de eh, los cuatro grupos anteriores. Luego, los siguientes grupos, EFGH, se almacenan eh, de nuevo en los discos duros, en la siguiente franja, y uno de ellos se utiliza para la paridad. Y como veis, la paridad se va repartiendo por todos los discos. ¿Vale? ¿Qué se consigue con un RAID 5? Se consigue seguridad Si un disco duro falla Los otros discos duros desde Aquí tenemos 5, pues si uno falla Los otros 4 discos duros tienen información suficiente Para recuperar la información que se ha perdido ¿Vale? No hay ningún problema con eso Al igual que un RAID 1 Conseguimos también Al tener varios discos duros Y al almacenar la información en varios discos duros Conseguimos que la entrada-salida La lectura y la escritura de disco, Se hagan en paralelo a diferencia de un RAID 1, que solo las lecturas se hacen en paralelo aquí las dos cosas se pueden hacer en paralelo y luego también lo que se consigue es un gran dispositivo de almacenamiento si tengo 5 discos duros, cada uno es de 200 GB no tendré un GB, puesto que uno de los discos duros siempre se utiliza para información de redundancia en este caso información de paridad pero sí tendré un disco duro de 800 GB es decir, lo que no pierdo es la mitad, como ocurría antes con un RAID 1 el problema del RAID 5 es sobre todo si se van a hacer escrituras pequeñas es problemático y el otro problema o sea, problemático en el sentido del rendimiento en, en, en un RAID 5 las escrituras pequeñas digamos que no son muy eficientes y el otro problema es que como mínimo necesito tres discos duros o sea, ¿por qué digo que esto es un problema? porque, a ver, si pensamos en un PC si tenemos discos SATA es otra historia si tenemos disco ID que supongo que muchos de vosotros tenéis disco ID en el ordenador lo que hay que hacer es, si vamos a configurar un RAID cero, o sea, un RAID, o sea, en un disco duro, en un ordenador podemos conectar cuatro discos duros. Pero conectar más de dos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque realmente en un ordenador lo que hay que hacer es, si queremos que los discos duros realmente funcionen en paralelo, lo que hay que hacer es conectar cada disco duro en un cable ID distinto. Y como normalmente tenemos dos cables ID, pues solo podemos conectar dos discos duros. Podemos conectar cuatro, pero los discos duros que estén en el mismo cable ID no van a funcionar en paralelo y muchas de las cosas que estamos diciendo aquí no son riesgos. por eso en un PC con un disco ID son interesantes o RAID 0 o RAID 1 no RAID 0, ¿vale? aunque no es imposible, se podría hacer bien para ir terminando eh, simplemente mostraros como ejemplo cómo se podría configurar un RAID 1 en Linux, que como veis es bastante sencillo vais a ver que es bastante sencillo pero tenemos dos opciones, crear un RAID 1 desde cero, que es lo que aparece en esta diapositiva, o crear un RAID 0, perdón, un RAID 1 a partir de una, de una partición que ya tiene datos. ¿vale? Bueno, pues en este caso la aplicación que se utiliza en los sistemas Linux se llama MDADM, en los sistemas Linux más antiguos se llamaba de, era otra herramienta la que se utilizaba. Bueno, y como veis, en el segundo punto tenéis cómo se crea el RAID 1. Simplemente para MDADM se dice que vamos a crear un RAID 1, barra D barra MD1 será como se llama nuestro disco duro virtual, ¿vale? Bueno, en este caso más que un disco duro virtual va a ser una partición virtual, pero bueno, eso es lo de menos, se puede llamar MD0, MD1, MD2, MD3, es decir, lo que, se, que se llame MD1 no tiene que ver nada con que sea nivel 1, es decir, podría haber sido perfectamente MD0. Es un RAID de nivel 1, va a tener dos dispositivos, un RAID 1 podría tener tres discos duros, pero quizás sea un poco absurdo porque los tres discos duros van a tener lo mismo. Cuando tenga dos discos duros me sobra. Va a tener dos discos duros y los dos discos duros que va a tener realmente no son discos duros enteros, sino que son dos particiones de dos discos duros. De hecho, mmm, como veis, no hace falta utilizar todo el disco duro, sino simplemente particiones. Las otras particiones pueden estar en RAID 1, en RAID 0 o en lo que querá. De hecho, podemos, teniendo varias particiones, en el mismo ordenador tener un RAID 1 y un RAID 0 es decir, lo que yo decía antes, si vamos a hacer edición de vídeo yo puedo tener un RAID 0 para hacer para tener los ficheros de la edición de vídeo puesto que eso me, me proporciona velocidad y un RAID 1 para todo lo demás Bien, en este caso la, los discos, las particiones que se utilizan son HDA2 y HDC2 Hay que crear un fichero de configuración que es el que ahí os muestro con un contenido similar a, a ese que realmente no es estrictamente necesario pero bueno, es conveniente crearlo sobre todo porque como veis se puede especificar la dirección de correo de un usuario de tal manera que si uno de los discos duros falla, nos avisa de que ha fallado. El otro seguirá funcionando, pero sabemos que si no queremos arriesgarnos a que el segundo disco duro falle y perderlo todo, pues la idea es reemplazarlo cuanto antes. ¿De acuerdo? Y otra de las cosas que hay que hacer es con FDIs o con cualquier programa de particiones cambiar el tipo de la partición de Linux a FDIs. Eso es si, si creamos un, eh, un, un raid 1 de T0, ¿vale? Si lo que queremos es crear un raid 1 de un disco o de una partición que ya tiene datos, pues también se puede hacer. Como aquí un momento. La forma de hacerlo es muy parecida a lo de antes, la única diferencia es que ahora le decimos que el dispositivo raid solo va a tener un disco que va a ser la partición que tiene los datos, en nuestro caso, barra D para HDA2, ¿vale? La que queremos duplicar. Y, hombre, si lo dejamos así se va a quejar porque no podemos crear un RAID con menos de, un disco, de dos discos necesitamos dos o más discos entonces ponemos menos menos fuerte para que lo creen. lo segundo que hacemos es simplemente el nuevo disco duro lo añadimos al RAID 1 como disco de repuesto en ¿vale? este caso se hace con la segunda orden que tenéis y el último paso es simplemente activar el nuevo disco duro ¿vale? y activar el nuevo disco duro es con la última orden que tenéis. le decimos al RAID que tenemos dos discos ¿Vale? Bueno, eh, entonces cada uno tiene que ver qué nivel de RAID le interesa. Simplemente y ya para terminar, esto sería lo último: comentaros que algunos sistemas de ficheros tienen opciones que se pueden utilizar cuando el sistema de ficheros se va a crear sobre el disco RAID, es decir. Aquí, por ejemplo, en este caso no he puesto que ya tenemos un sistema de ficheros creado. Pero en este caso, que creamos un RAID1 a partir de cero, con, con particiones vacías, se crea barra D, barra MD1, que va a ser mi disco duro virtual. Pero ahora hay que formatearlo. Y después de formatearlo, habrá que montarlo para poderlo utilizar. ¿Vale? Bueno, pues a la hora de formatear con un sistema de ficheros esa, ese disco duro virtual, pues, dependiendo del sistema de ficheros, pues, tenemos opciones para poder eh, aprovechar, o para que el sistema de ficheros sea consciente de que lo que hay por debajo no es un disco duro, sino que es un RAID. Realmente, si no hacemos esto, el sistema de ficheros no sabe para nada de que lo que hay debajo son 2, 3 o más discos. ¿vale? Pues simplemente darle una idea. En este caso, tenemos opciones para X2 y X3 y tenemos opciones para XFS. Estas opciones básicamente lo que, nos, lo que le permiten decir al sistema de ficheros es cuántos discos duros hay, o por así decirlo, cuál es el tamaño de la franja, hemos visto que había varias franjas, pues cuál es el tamaño de la franja y eh, cuánta información se almacena en un disco duro antes de cambiar al siguiente disco duro, es decir, cuál es el tamaño de los duros. Pues nada más. También tenéis una serie de referencias, que os dejo, por si alguien quiere ampliar información Y yo por mi lado he terminado, quedo a vuestra disposición para... ...copiar el disco de uno a otro, por con la controlada de la misma Sí, sí, ¿no? sí, también se lo permite Sí, efectivamente Es decir, eh, sin, sin arrancar, como tú dices, el sistema operativo, pues tú le puedes conectar un disco duro y si lo configura, por ejemplo, con trae tú ¿no? le puedes decir que haga la copia Es una opción Pero digamos que lo normal es que eso lo hagas solo una vez durante mucho tiempo y que tú crees el RAID 1 y si te funciona, pues ya está es decir, que digamos que es una comodidad ¿no? pero que una vez que el sistema está montado en cuestión de rendimiento pues la diferencia no va a ser muy grande ¿No? ¿Alguna no. ¿Existe algún sistema de ficheros que permita recuperar ficheros borrados eh, accidentalmente por ejemplo, el X3 no, o el X2 no lo permite. ¿no? Eh, generalmente, ninguno de los sistemas de ficheros para Linux no lo permite. Generalmente, es decir, mmm, es cierto que para esto y para X3 hay algunas herramientas que sí pueden hacer algo. De hecho, cuando en, en esto y en X3, este es, o sea, básicamente es el mismo tipo de sistema de ficheros. Ya digo, que son compatibles, entonces lo que digamos para uno sirve para el otro. Cuando tú borras un fichero el nodo I, que es el que utilizaba el fichero, eh, se almacena en disco la fecha en la que se borra el fichero. Es decir, en un nodo I se guardan varias fechas. Cuando se le han cambiado los permisos al fichero, es decir, el propietario, los permisos de RWX, cuando has modificado el fichero por última vez, que es el instante de la última modificación, cuando accediste a él por última vez, y también cuando lo borraste. Entonces Hay programas que accediendo a lo que es la partición, pueden detectar discos nodos y borrados e intentar recuperarlo Lo que pasa es que el éxito de la recuperación depende de cuánto hayas utilizado el disco duro después de que haya borrado el fichero. Es decir, si tú borras el fichero y dejas de utilizar el disco duro, por ejemplo, ese disco duro te lo llevas a otro ordenador o, o en ese mismo ordenador consigues montarlo en solo lectura para que no se modifique nada, la probabilidad de éxito de recuperar el, el fichero es bastante alta. ¿vale? Si no, puede ser que no. O sea, ahí lo que ocurre es que, eh, pero ya digo que, eh, si después se utiliza mucho el disco duro, la probabilidad es que puede ser que recuperes algo, pero otras partes no la recuperes. En ese caso, mmm, hay más opciones, es decir, se puede acceder al disco duro directamente, y se puede, si el fichero no es un fichero binario, sino que es un documento, eh, y tiene texto, casi todo es texto, aunque tenga algunos caracteres de control, se puede acceder directamente al disco duro y recuperar casi todo el fichero. Yo eso también lo he hecho. Es decir, alguien, de hecho me, me ha llegado una gente con el disquete, oye, que he borrado el fichero, un documento, sea Word o lo que sea, si se podía hacer algo. Y la mayoría de las veces se ha podido recuperar casi todo. ¿vale? Pero digamos que es a bajo nivel, en ese sentido. Claro, lo que ocurre es que la, eh, normalmente pues, los escritorios lo que, lo que tienen son una papelera que precisamente se utiliza para eso ¿no? para que los ficheros realmente no se borren físicamente, definitivamente, sino que se manden a la papelera y de ahí se puedan recuperar ¿no? pero generalmente creo recordar que hay alguno que puede ser que permita algo pero no ha sido lo habitual en los sistemas 1 si se ha borrado, se ha ¿se puede aprovechar un descubro viejo? Tenga unas características de un tamaño distinto al que está usando? Bueno, mm. un sistema de... eh, Sí, y de hecho la pregunta es bastante interesante. Es decir, se puede. El, lo único es que, a ver, si utilizas un disco RAID 0, eh, decir, normalmente lo que utilizarás será, eh, los discos duros tendrán particiones. Si tú dirás, a lo mejor el disco duro viejo, pues creas una única partición y en el disco duro nuevo, pues tiene varias particiones, ¿no? Entonces, en un RAID 0, las particiones... Eh... Bueno, hay una forma que es el, el, el modo linear, que no he explicado, en el que las particiones, aun siendo del mismo tamaño, se pueden concatenar. Con lo cual, lo que tienes al final es el disco duro viejo, el espacio del disco duro viejo, y el espacio de la partición, ¿no? De la partición del disco duro nuevo. Y se utilizan las dos. Eh, el problema sería, por ejemplo, si tú tienes un RAID 1. Entonces, en un RAID 1 lo puedes utilizar, pero, en ese caso, las particiones del disco duro viejo y la partición del disco duro nuevo tienen que ser sí. del mismo tamaño. Porque si no, si son de distinto tamaño no pasa nada, pero en la partición grande hay espacio que no se utiliza Entonces, te interesa que sean del de sí, mayor sí Y luego, eh, hay más posibilidades. En lugar de un sistema RAID se utiliza un sistema LVM, o sea, un gestor de volúmenes lógicos. Entonces, eh, hay más posibilidades sin que sea RAID sin que, sin que sea el modo linear donde también se pueden utilizar los dos tipos pero en ese caso es interesante porque hoy el que más o el que menos va cambiando de ordenador de forma periódica el ordenador viejo tiene discos duros que todavía pueden ser bastante útiles y, y se pueden utilizar y en un RAID 1 sobre todo, hombre, a la hora de escribir el más lento va a ser el disco duro viejo pero a la hora de leer, puesto que el sistema operativo puede leer de los dos, lo bueno que tienes es eh, tienes paralelismo y paralelismo significa Pues un mayor rendimiento, es perfectamente así es. Lo, lo único, un pequeño inciso, lo único es que hay investigaciones que lo que hacen es cuando construyen sistemas RAID eh, son capaces de tener en cuenta las características de los discos duros para almacenar más información en el disco más rápido. ¿Vale? Pero al fin y al cabo, utilizado Eso todavía se en desarrollo. Sí, de eso hay, hay investigaciones hechas y hay propuestas y si no están en Linux es porque nadie se ha decidido implementar. Pero es sí. Sobre un, un LVM se pueden montar RAID. Al a revés. A revés. Es decir, lo que se puede a hacer a es crear un sistema RAID y eh, crear un sistema eh, crear un volumen utilizando discos que no son discos físicos sino que son sistemas RAID y lo puedes hacer entonces lo que consigues es eh, por ejemplo, tú puedes tener ¿qué te iba a decir yo? hay muchas combinaciones y de hecho eh, se pueden combinar RAID 0 con RAID 1 y salen nuevos niveles de RAID o el, nivel, o el RAID 6 que lo que hace es utilizar dos bloques de paridad en lugar de solo uno es decir, hay muchas combinaciones que yo no he comentado pero lo que puedes hacer si tienes cuatro discos duros una opción es coger dos discos duros y montar un RAID 1 dos discos duros y montar un RAID 1 y sobre esos dos RAID 1 montar un sistema LVM, o sea un gestor de un volumen y ese volumen dividirlo en volúmenes lógicos, etcétera. Entonces lo que consigues es si te falla un disco duro, pues tienes otro disco duro que tiene toda la información. Te puedes combinar la la flexibilidad del gestor de volúmenes con la seguridad que te proporciona el RAID. ¿Vale? Eso es perfecto. Diferencias entre LVM y LVMs. Pues hasta donde yo sé que básicamente son dos gestores de volúmenes distintos. Uno el LVM, si no recuerdo mal, es de IBM y el LVM lo lleva Red Hat. El que yo he probado es el LVM, pero bueno, puede ser. A ver, digo que básicamente son gestores de volúmenes. Otra cosa es qué cosas te permitan hacer la configuración, la facilidad para crear los volúmenes, etcétera. No. Pero bueno, básicamente para mí viene a ser equivalente. Cuando has comentado cómo crear un RAID 1 en algún sistema que ya está funcionando, sí. faltarían cosillas después, como modificar el, el, las particiones a montar en el arranque y demás, porque claro, las particiones ya no se llaman como se llamaban. Y... Eh, no, lo único que hay que hacer en ese caso es, eh, si sí faltaría, probablemente sería indicarle eh, el tipo de partición, cambiárselo, para que sea FD. Porque el cambiar la partición a FD hace que Linux, el núcleo de Linux, durante el arranque, detecte que hay un RAID y lo monte él durante el arranque. De tal manera que lo tengas disponible como sistema de ficheros RAID o como sea. <coughs> ¿vale? Pero por todo lo demás no habría que cambiar nada. Es decir, solo quizás lo que es el tipo de la partición, pero sí, para sí, que y se le... autodetecte montaje de partición. Hombre, sí, es decir, eh, sí, evidentemente, es decir, si cambias lo que es el, eh, la partición raíz ya no es barra de barra HDA2, sino que es barra de barra MD1, Correcto. tienes que cambiar algunas cosillas. Uh -huh. Lo que ocurre es que, eh, bueno, yo la distribución que más conozco es Fedora y eh, las distribuciones actuales reconocen los sistemas de ficheros, o sea, asignan un nombre al sistema de ficheros. Con lo cual, durante el arranque, ven qué particiones hay, cuál es el nombre del sistema de ficheros que hay, y entonces lo monta por el nombre, no por el barra D barra HDA2. Con lo cual, aunque cambie ese y sea ahora barra D barra MD1, te lo va a montar. ¿Vale? Siempre que sea mi cual. Una cosilla más. Una última pregunta. Pues bueno, lo dejamos aquí.